Hi, I'm Christy Walker. My pronouns are she, her, and ella, and I am the Director of Diversity and Inclusion at COCC. Today I'm going to share a poem with you by Adela Zamudio, who was a feminist and poet from Bolivia who was way ahead of her time. She was born in the 1850s and she had a lot to say about inequality and justice. And so the poem that I'm going to read today is called Nacer Hombre, To Be Born a Man. ¿Cuánto trabajo ella pasa por corregir la torpeza de su esposo y en la casa? Permitidme que me asombre, tan inepto como Fatuo, sigue siendo la cabeza, ¿por qué es hombre? Si algunos versos escribe, de alguno esos versos son, que ella solo los suscribe, Permitidme que me asombre. Si ese alguno no es poeta, ¿por qué tal su posición? ¿Por qué es hombre? Una mujer superior, en elecciones no vota, y vota el peor, peor, permitidme que me asombre. Con tal aprender a firmar, puede votar un idiota, porque es hombre. Él se abata y bebe o juega, en un revés de la suerte. Ella sufre, lucha y ruega, permitidme que me asombre. Que ella se llame el ser débil, y a él se le llame el ser fuerte, ¿Por es hombre? Ella debe perdonar, siéndole su esposo infiel, pero él se puede vengar. Permitidme que me asombre. En un caso semejante, hasta puede matar él, porque es hombre? Oh, mortal privilegiado, de perfecto y cabal, goza seguro renombre, en todo caso para esto. Te ha bastado nacer hombre. Muchas gracias. Thank you very much.